Hoja por hoja se está llenando mi calendario Canto por canto te voy cantando en este escenario Hago canciones que llegan pronto a los corazones Soy un bohemio que solo vive de poesía Amo la vida y la respeto día tras día No tengo sueños que se realicen A veces creo que hay personas que no comprenden Que enamorarse es algo grande, es sentimiento A veces dejo de ser humano y lo lamento hoja por hoja, se está llenando mi calendario, canto por canto, te voy cantando en este escenario. Si alguna vez notas tristeza en mi semblante, si ves mis ojos que se enturbiaron mirando al mar, es que lamento la lejanía de nuestro amor, me vuelvo loco, la lejanía me da dolor, echo mis canciones a volar, abro las persianas para mirar, ese rostro dulce que se me va, que en la lejanía esperando está.